¿Qué sucedió en el día de hoy con esta medida policía? En el día de hoy precisamente se estaba conociendo la medida a Ricky Joel de la Cruz y fue aplazada para el próximo martes a las 2 de la tarde, ya que su defensa técnica solicitó que les notificáramos las diferentes querellas que hay en constitución y actor civil, así como también para él depositar. Los medios que avalan que los presupuestos que supuestamente él tiene para evitar, tratar de evitar una medida eh, de prisión como es lo más lógico que pase en el caso de la especie. Por eso fue aplazada para el próximo martes a las 2 de la tarde.